Entonces, eh, si os parece, eh, comparto pantalla y empezamos la, la jornada. Vale, venga, pues empezamos. <ríe> bueno, pues buenos días a todos y muchísimas gracias por, por participar en esta jornada. Eh, de transferencia eh, hospital-universidad-empresa que hemos organizado tanto nosotros, la Fundación del Parque Tecnológico, con el eh, FIBAO y el Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada y la, y la OTRI de la Universidad de Granada. Eh, nosotros venimos trabajando en un grupo eh, de trabajo de hace unos meses, eh, pues tratando de identificar grupos de investigación. Y empresas que eh, bueno, puedan tener intereses eh, afines. Y, y en el marco de este grupo de trabajo pues, hemos decidido organizar esta jornada de transferencia con la idea de, de, bueno, de, de precisamente eso, ¿no? dar a conocer cuáles son los, eh, vuestros un servicio, lo que ofrecéis eh, y a ver eh, si, si existe interés entre empresas y grupos de investigación y se puede generar ese, esa transferencia. ¿no? Y este evento lo hemos enmarcado dentro del de foro de transferencia MedInvio, que como sabéis, ya sé, muchos de vosotros habéis participado en años anteriores y que eh, voy a darle la palabra a Luis, que es eh, la persona que impulsó desde los comienzos el Medinvío para que haga una pequeña introducción antes de empezar. Luis, cuando quiera. Gracias María. Eh, bueno, pues daros las gracias a todos y bienvenido a, a esta jornada. Eh, Medinvio nace con la idea justamente igual que, que esta jornada, de transferir conocimiento, de conocernos las distintas ramas que funcionan ...o que trabajan conjuntamente en, en la rama biosanitaria... ...que a diferencia de otras disciplinas... ...es una disciplina muy multidisciplinar... ...aunque sea un poco repetitivo... ...y, y lo que buscábamos justamente es que pudiésemos... ...tener un sitio donde, donde intercambiar ideas... Eh, ...gente de las distintas partes que, que lo conforman... ...que sería la investigación, eh, la rama sanitaria y la empresa... ...y bueno, pues este año no hemos podido hacerlo debido a la pandemia aunque ya hicimos tres ediciones en, en gracias a ICO y con la Fundación PTS. Y este año pues estamos viendo a ver cómo darle un formato online y esto va a servirnos un poco como precursor y, y test para ver qué tal... Que tal haremos este evento este año? Y nada, pues muchas gracias y disfrutad y, y que aprendáis y podáis intercambiar muchos conocimientos entre todos. Gracias, Luis. Bueno, pues entonces vamos a empezar con las presentaciones. Eh, os fui enviando, os envié un correo ayer con el orden de intervención. Eh, de todas formas, ya ahora os voy a ir llamando. Yo en esta presentación tengo todas vuestras diapositivas. La iré proyectando cuando os corresponda hablar y va a haber un, un temporizador de tres minutos que vosotros podéis ir viendo para que así sepáis el tiempo que tenéis para intervenir. ¿vale? En teoría, cuando acabe el temporizador, eh, debéis de, de dejar de hablar ¿vale? y dar paso al siguiente. Cuando acaben todas las intervenciones, pues tendremos un turno de de preguntas o comentarios, para que cualquiera que quiera comentar algo o lo que sea, pues, pues pueda hacerlo, ¿vale? Y por supuesto, eh, al terminar, o sea, una vez terminado todo esto, si alguno de vosotros tiene, eh, o alguno de los que estén participando como oyentes, tiene interés en contactar con alguno de los que han presentado para, para, bueno, pues para hablar o profundizar algo más, pues tanto nosotros desde la Fundación, como la OTRI, como eh, FIBAO, pues... Eh, os podrán eh, pasar los contactos y, y, y favorecer que, que podáis tener esa, ese contacto un poco más personalizado. ¿vale? Eh, bueno, pues empezamos. Eh, la primera presentación es eh, Bebit. Eh, Valentín, ¿estás por ahí? Sí, estoy por aquí. Vale, pues cuando tú me digas eh, le doy al play. Sí, pues dale, dale cuando quieras. Venga, adelante. Genial, pues bueno, eh, Vivit eh, es una empresa en la, que, en la que llevamos ya cinco años haciendo desarrollo de software a medida, eh, somos de aquí de Granada, somos un equipo de diez personas y básicamente tenemos dos sectores principales eh, de trabajo, eh, energía y salud y, y dentro de la jornada de transferencia que están habiendo últimamente pues estamos contando un poquito qué hacemos para darnos a conocer, para ver qué necesidades tiene eh, el mercado. En principio lo que hacemos son eh, desarrollo e integraciones con terceros que pueden ser de propio software, un producto completo, por ejemplo. Eh, un, eh, en este caso os va, os voy a explicar un poco la experiencia con IGEA, eh, que es un producto de, de Alicante que salió con un cdt en el que se ha trabajado con el IMUTS aquí de, de Granada y con el Instituto de, Bio, de Biomecánica de Valencia. Ahí se ha, se ha hecho un desarrollo en el que a través de un, de un software que lleva inteligencia artificial y machine learning se ha creado un algoritmo en el cual se diagnostica y se, y se trata de forma automática para el, para el médico eh, enfermedades del aparato locomotor a través de plantilla para fisioterapeuta y ortopeda. En este caso todo ese tipo, todo el, dise el diseño del producto, el desarrollo del software, etcétera, lo hemos hecho nosotros, y ahí trabajaríamos pues, diseñando el producto directamente, y luego también se pueden hacer eh, integraciones, o pues, trabajamos en integraciones, pues por ejemplo con sensores, en este caso ese proyecto también tiene eh, sensorización IoT, y, y ahí, pues está. por un lado asesoramos a, a, la, a la empresa o a la entidad, eh, decimos, oye, pues mira, esto puede ser interesante trabajarlo con este tipo de sensor o con este otro, y nos integramos, nos integramos con ellos También en caso de necesidad de infraestructura, pues por ejemplo, de, de configuración de de servidores o de servicios eh, para hacer uh, cómputo, para hacer análisis de diferentes de diferentes estudios, pues también trabajamos en ese ámbito y podemos hacer microservicios para ese tipo de, de proyectos. Eh, en principio, el, el si me queréis contactar, pues a través de ese correo de contacto, es y todo lo que os he comentado más o menos lo tenemos, lo tenemos descrito en la web. Muy bien, Valentín, gracias. Eh, perdona, que es que no sé, en tu intervención le he tocado y, y he Nada, pasado para no adelante, te preocupes. perdona. No te preocupes. Eh, pasamos ahora al BioBanco. Eh, Sonia, cuando quiera. Abre Hola, buenos días, ¿se me Hola. oye bien? Sí, perfectamente. Muy bien. Adelante. Cuando tú quieras. Ya. Bueno, eh, buenos días a todos y muchas gracias por la oportunidad de presentar al BioBanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía. El biobanco es un biobanco en red que cuenta con diferentes nodos distribuidos por toda Andalucía. Existiendo un nodo coordinador aquí en Granada que actúa como plataforma de soporte técnico y gestión y coordina todos los nodos para que funcionen como una única estructura. El biobanco forma parte de la Consejería de Salud y Familia y cuenta con dos áreas funcionales. En primer lugar, un área asistencial vinculada al Servicio Andaluz de Salud que engloba los centros de transfusión, tejidos y células de Andalucía. Estos centros, por un lado, obtienen, procesan y suministran unidades de sangre y derivados sanguíneos para la cobertura de las necesidades eh, de transfusión de los hospitales andaluces y, por otro, suministran muestras biológicas para su uso, tanto en investigación como en docencia. Y la segunda área funcional del biobanco es el área de investigación. Pues bien, el valor añadido que... El biobanco eh, aporta o puede aportar a la industria biotecnológica y farmacéutica y para los investigadores eh, son, es fundamentalmente eh, procesamiento, gestión, caracterización y conservación de muestras biológicas, existiendo también la posibilidad de realizar eh, servicios a medida, con desarrollos tecnológicos, validación de productos, etcétera, Y además provee de muestras en cualquier formato y datos clínicos asociados, eh, incluida también la provisión para docencia. Además, actúa como el nodo central del Banco Nacional de Líneas Celulares, por lo que también deposita y cede muestras de células pluripotentes eh, humanas. Y, por último, ofrece servicios de formación y asesoramiento. Eh, respecto a la provisión de muestras biológicas, el Biobanco cuenta a día de hoy con más de 900.000 eh, muestras bi biológicas humanas y datos eh, asociados. Estas muestras son procedentes de diversas, de, de diversas patologías, eh, alteraciones metabológicas, eh, enfermedades oncológicas, cardiovasculares, etc. Y también de controles sanos. Y pueden ser alícuotas de sangre, ADN, ARN, plasma, suero, pelo, lágrimas, heces exhalados, etc. Pues bien, eh, ¿cómo obtiene el Biobanco estas muestras? Bien, a través de eh, colecciones de disposición inmediata... O bien, estas muestras pueden ser recogidas a petición del investigador o de la empresa a través de un circuito de recogida prospectivo con los clínicos del sistema sanitario andaluz y los centros de transfusión de tejido y células, o bien a través del de registro de donantes de muestras para la investigación biomédica. Esta es una herramienta eh, pionera en, en España que permite la participación ciudadana en la investigación. Los ciudadanos, al inscribirse en ella, permiten que ante un proyecto en el que su perfil encaja, puedan ser eh, contactados. Y bueno, se me acaba el tiempo, así que nada, ahí queda mi contacto. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Sonia. Eh, pasamos al siguiente. Eh, Bionit, eh, cuando queráis abrid micro y presentáis. Muchas gracias. Buenos días. Eh, yo soy Carolina Gómez Llorente y pertenezco al grupo de investigación BioNIT, eh, Bioquímica de la Nutrición, Implicaciones Terapéuticas, que estamos vinculados al Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Farmacia y, el, y estamos con sede en el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos. Eh, como acabo de indicar, pues somos un grupo de investigación con una larga trayectoria en el campo de la nutrición y nuestra actividad se centra en el estudio de las implicaciones de las tanto genéticas como epigenéticas en el desarrollo de la obesidad, estudiando lo, principalmente obesidad infantil y cómo posteriormente el desarrollo normal de, la, de, de, de pasar de niños a adultos, esa etapa de la pubertad, también se ve influenciada por los factores epigenéticos y genéticos. No solamente estudiamos estos factores, sino que también tenemos una línea de investigación bastante importante en la que determinamos cuál es la influencia de la microbiota intestinal y de otros tipos de microbiota relacionadas con la enfermedad. Eh, por ejemplo, de la microbiota mamaria en la relación con el cáncer de mama. Y como grupo dentro del campo de la nutrición, somos un grupo con una amplia exper experiencia en la evaluación clínica y experimental de alimentos funcionales. De hecho, a través, en primer lugar, a través de la Fundación Empresa Universidad de Granada y ahora actualmente a través de la OTRI, se están llevando a cabo estudios de intervención clínica, nutricional, eh, con sobre todo con niños. Pero bueno, hemos trabajado tanto con niños como con adultos. ¿Qué es lo que nosotros podemos ofrecer? Pues bueno, nuestro grupo, como ya he dicho, tiene una, un amplio conocimiento en el desarrollo de, de distintos proyectos de investigación, eh, tanto en estudios nutricionales como en estudios de, de la influencia eh, genética, epigenética, o digamos de las distintas técnicas ómicas y de estudiar, eh, no solamente es decir, no es estudiar a nivel de laboratorio, sino sobre todo cuáles son las implicaciones que pueden tener todas estas modificaciones que se producen en nuestro organismo o cómo se produce esa interacción entre nuestros genes, nuestra microbiota y todos los metabolitos que están implicados, cómo influye en el desarrollo y en la posible progresión de las distintas enfermedades. Eh, además también eh, tenemos experiencia en evaluaciones eh, a través de la utilización de ingeniería de la eh, ingeniería, perdón, de la inteligencia artificial y cómo la utilización de todas estas nuevas herramientas nos pueden ayudar a obtener mejores predicciones de los desarrollos de las enfermedades. Eh, estamos dispuestos a colaborar, ya digo que tenemos una amplia experiencia en colaboración con proyectos de investigación, tanto financiados a través de las propias empresas, financiación privada, como con financiación pública a través de proyectos del Instituto de Salud Carlos III o de la propia Consejería de Salud. Eh, creo que más o menos está todo resumido y lo último quería era dar las gracias por la posibilidad de poder participar y poder colaborar. Justo. <risa> Muchas gracias, Carolina. Eh, pasamos al siguiente. Finanza. No, perdón, este es que al final no podía presentar. ¿Finanza City está por ahí? No está. Bueno, pues entonces pasamos al siguiente. Eh... Vita Health. No, no se ha conectado tampoco. Bueno, pues avanzamos. Lo dejamos para el final por si acaso entra. En Vivo Capital, sí estás sí. por ahí, ¿verdad? Sí. Gracias. Muy bien. Pues venga, cuando quiera, adelante. Bueno, buenos días. Soy Gemma Guinard, analista de inversiones en En In Vivo Capital, y bueno, es un placer saludaros. InVivo Capital es la gestora de, de dos fondos de inversión. El primer fondo es Health Equity, que actualmente ya se encuentra en un periodo de desinversión y fue gracias al buen funcionamiento de todas estas invers primeras inversiones que nuestros partners, el doctor Luis Paredes y Albert Ferrer, crearon un segundo fondo que es InVivo Ventures y es el que tenemos eh, a día de hoy y que cerramos el año pasado con un volumen de 45 millones y de hecho ahora estamos realizando activamente eh, inversiones. Entonces nuestro foco es amplio en el sector salud desde biotech, medtech y digital health, aunque sí que es cierto que tenemos una clara tendencia a invertir en proyectos de drug development porque es allí donde eh, tenemos más expertismo ¿no? dentro del equipo. Entonces nuestros tickets van entre 1 y 2 millones en una primera inversión y luego tenemos la capacidad de hacer follow on hasta 4 o 6 millones por empresa en función de, de milestones preestablecidos. -pre y bueno, la gracia un poco de, de estar aquí, ¿no? como cuando hay inversiones es ver un poco lo que, lo que se está cociendo en, en la zona de Andalucía, no porque sí que es cierto que, que nuestro foco es en empresas de recién creación, muy early stage, eh, de forma que incluso nos involucramos junto con los investigadores a la hora de negociar contratos de licencia, etcétera con las instituciones correspondientes y en otras ocasiones, y como es el caso de, de algunas de nuestras empresas, eh, han sido, bueno, de nuestras empresas participadas, perdón, hemos hecho también Venture Building. Y bueno, básicamente he ido muy rápido, pero eso es todo y muchas gracias. Muchas gracias, Gemma. Eh, a ver, eh, creo que Pablo sí que está por ahí de, de IGEA. Hola. Eh, sí, Vita sí, sí, sí, Health. Venga, vale, vale. Perdona, Pablo. Pues nada, cuando quiera. Adelante. Hola, buenas. ¿Qué tal? Soy Pablo Caballero. Eh... Voy a hablar de, nuestra, de una de nuestras empresas de IGEA Salud y Nutrición. A ver, IGEA es una, una empresa especializada en sistemas expertos en salud personalizada. No lo hacemos desde la parte de la genética, que es lo que se suele entender por salud personalizada, sino lo que nos centramos en toda la parte de hábitos de vida, eh, nutrición, ejercicio, eh, etc. El sistema que, que tenemos además lo estamos enfocando a salud personalizada para, para territorios y grandes corporaciones. ¿Y por qué? Porque esto se entiende. Ahora se habla muchísimo de Smart Cities, pero una ciudad que no es saludable no puede ser inteligente. Y la derivada de la salud eh, está totalmente fuera de, de todo lo que es eh, Smart City y, en, en general, gestión de, de grandes pulmones de población. Porque hasta ahora era muy muy complicado ofrecer una salud personalizada a un coste razonable. Entonces, nuestro sistema eh, es un conjunto de sistemas expertos. El primero, eh, a partir de una analítica de, de paciente, elabora un mapa con su riesgo de salud. Eh, somos capaces de poder ofrecer riesgo de cáncer de mama, cáncer de pulmón... Riego cardiovascular 10, 20, 30 años. Eh, diabetes, etcétera, son ecuaciones con validación clínica. Después interviene el sistema experto en nutrición que nos llevó tres años desarrollar, que ofrece una dieta personalizada. Estamos hablando de promoción de la salud, no de eh, atención clínica al paciente. ¿vale? Y después el sistema experto en, en ejercicio físico ofrece una, un programa de ejercicio físico para la prevención específica del riesgo eh, más alto detectado. Y después está la parte de hábitos de salud. En breve, en unos meses, incorporaremos también la parte de gestión del duelo crónico, que es otro gran olvidado del sistema sanitario, gestión de estrés barra ansiedad barra depresión y poricultura, lo que es crianza de, de niños pequeños. Nuestro objetivo es que cualquier persona en cualquier lugar del mundo, dentro de unos años, pueda acceder a todos estos sistemas de forma totalmente gratuita. Queremos ser el... el el COACH, por así decirlo, de salud de todo el mundo y a cambio poder hacerles una recomendación ultra personalizada de productos y servicios. Y estamos buscando fundamentalmente partners, eh, gente que nos ayude, eh, el grupo de investigación, que tengan elementos de conocimiento, que puedan modelizarse mediante algoritmos e incorporarse para seguir ayudando a, a más gente. Estamos ya haciendo el primer deployment, el primer despliegue en, en un municipio entero, en, en Albolote y espero que sea el primero de, de muchísimos. Si os interesa colaborar con nosotros será un, un verdadero placer. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias Pablo. Eh, pasamos a himno eh, eh, Juan Carlos estás por ahí ¿verdad? Sí, ahora que estoy. Venga, pues adelante. Bien, bueno, primero, buenos días a todos. agradecer la oportunidad de presentar nuestra empresa. Eh, mi nombre es Juan Carlos Morales. Soy investigador científico del Csic. Trabajo en el Instituto de Investigación de Parasitología y Biomedicina de Open aquí en el PTS. Y soy cofundador de la empresa Limnofarma, que Somos una empresa de desarrollo de fármacos eh, para tratamiento de enfermedades eh, oftalmológicas. En concreto, nuestra primera indicación <coughs> es retinosis pigmentaria que es una enfermedad degenerativa de retina y que es una enfermedad rara. Eh, de hecho, en, en España hay aproximadamente, aproximadamente 10.000 personas que la padecen y a nivel mundial eh, unos 2 millones de, de pacientes. Eh, esta patología ahora mismo solo tiene un único tratamiento, que es una terapia génica que se llama Luxturna y que eh, es muy costosa, cuesta más de 400.000 eh, dólares por ojo y que hay que inyectarla en el, en el quirófano a los pacientes. Eh, además, solamente es para aquellos que tienen una mutación muy concreta, que son el 2% de los pacientes, con lo cual prácticamente eh, están a día de hoy la mayor parte de ellos sin posible tratamiento. Eh, nuestro enfoque es un enfoque de química médica, donde desarrollamos una serie de compuestos, y en concreto hemos identificado un, uno de ellos, eh, preparado eh, por vía sintética, que se llama Lin 21 donde hemos demostrado eficacia en diferentes modelos de, de retinosis experimentaria eh, en ratón. Y lo más importante, nuestra ventaja competitiva eh, fundamental, es que eh, administramos el compuesto en forma de gotas, gotas oculares, eh, o sea, el compuesto es un, va en un colirio, y así observamos eh, que conseguimos detener la degeneración en estos modelos de, de ratón. Eh, el proyecto realmente es un, un spin-off del CSIC y de la Fundación Progreso y Salud, eh, una buena parte del proyecto se lleva a cabo en el, en el, en el Cabimer, en Sevilla, el equipo lo formamos eh, Francisco Díaz Corrales y yo mismo como primeros cofundadores y otros dos cofundadores más, David Alcántara y Natalia Pérez y recientemente hemos incorporado a Elena Puerta como nuestra CEO. Eh, a día de hoy hemos conseguido levantar 200.000 euros eh, de Family Office y Business eh, Angels y hemos tenido la fortuna de que hemos, nos han concedido el Neotech recientemente, lo cual nos da un poco de, de oxígeno para poder continuar. Eh, en el proyecto ahora mismo estamos eh, buscando, evidentemente, más inversión para poder continuar. Nuestra idea de modelo de negocio es hacer la preclínica regulatoria comenzando ya el año que viene y posteriormente hacer una fase clínica en pacientes, eh, eh, posiblemente año y medio después. Eh, para ello necesitamos entre, entre 4 y 6 millones de euros en total, y eh, también estamos buscando partners, tanto para diseñar estas fases eh, preclínica y, y clínica, y para poder ejecutarlas eh, junto con, con el equipo del himnofarma Y pues quedamos a disposición para cualquier duda o, o consulta. Genial, eh, Juan Carlos, muchas gracias. A vosotros. Eh, pasamos al eh, grupo de laboratorio singular de nanoelectrónica y grafeno. Estáis por ahí, ¿verdad? Sí, buenos días. Buenos días. Venga, pues adelante, cuando queráis. Muchas gracias. Soy Francisco Gámez, soy el responsable del laboratorio de nanoelectrónica de la Universidad de Canadá. Nosotros, bueno, quería presentaros aquí algunas actividades que estamos, eh, llevamos realizando algún tiempo sobre eh, diagnóstico precoz de enfermedades basados en, en sensores de, de grafeno en, en particular y de materiales bidimensionales en general son materiales que, los que están co constituidos por una lámina eh, de un solo átomo de espesor. Entonces, la, la plataforma que hemos desarrollado eh, se caracteriza por tener una respuesta rápida. Eh, en varios minutos tenemos el resultado, básicamente es una medida eléctrica y eso es una medida muy rápida tiene una alta sensibilidad gracias a los sensores de grafeno. Grafeno es un material que es muy sensible a cualquier cosa que le pongamos sobre su superficie, nos da una respuesta muy muy muy muy significativa. Se puede cuantificar la concentración de lo que estamos analizando a, a la diferencia de los rápidos flujos laterales, lateral, ahora muy en, en, en las noticias debido al tema de de, de la COVID. Tienen un coste muy eh, reducido y van a ser competitivos con, con soluciones actuales. Y bueno, la, la operación, eh, ahora os comentaré, es totalmente autónoma. Eh, se puede utilizar en cualquier sitio, no hace falta tener un laboratorio especializado. Eh, para que eh, se hagan una idea, de, de, de, de, de aquí, eh, la figura que, que hay en, en, la, en la transparencia, que según un circuito, pues eso es un, un el dispositivo de medida, que básicamente son aproximadamente de unos 10 centímetros de tamaño. Lo que también justamente encima una eh, línea amarilla, ese sería el sensor, en este caso son 10, 10, 16 sensores de manera simultánea. La, la, digamos que la ventaja fundamental que tiene nuestro sistema es que podemos utilizar, con la misma muestra de, de, de, del paciente, podemos hacer una funcionalización heterogénea del, del, del sensor y podemos, por ejemplo, determinar pues, eh, diferentes tipos de, de biomarcadores. Ahora estamos trabajando en dos proyectos de, para eh, centrados, Enfocados para el tema de, de, de la COVID, en el caso tenemos estamos desarrollando un sensor de, de antígeno y otro sensor de anticuerpo. En un caso lo que hacemos es eh, funcionalizar la superficie de, de, del grafeno con anticuerpo, y lo que detectamos directamente de la proteína la S1, la sp 1 del, de, del virus, y en otro caso lo estamos haciendo al contrario, estamos funcionalizando los sensores con proteínas y estamos detectando eh, las monoglobulinas, la IgA secretora en saliva, y la IgG y la IgM en, eh, en sangre, en suero. La, la ventaja sobre, sobre los test que hay hoy, pues, Básicamente, el precio va a ser muy, muy parecido al de ellos, pero la diferencia nosotros vamos a poder cuantificar, uh, incluso con, con, con umbrales de detección muy, muy, muy bajos, el, el, el, la cantidad de negritos que queremos, que queremos uh, detectar. Nuestro, nuestro objetivo no, es, no, era, no era la COVID, nuestro objetivo era la detección precoz del cáncer, por eso la idea era de poder funcionalizar, utilizando una multiplicación de sensores, muchos estos Muchos de eh, varios tipos de marcadores, pues como saben, en, en cáncer no solamente un mar, eh, tener sobrepesado un marcador significa uh, algo, ¿no? o sea, tenemos que, que, que, que ver simultáneamente varios de ellos. Y bueno, eso era un poco lo que os quería traer. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Eh, pasamos al siguiente. A ver, eh, Prevail, el grupo Prevail está por ahí. Parece que no, ¿no? No, bueno, pues entonces eh, vamos a pasar al siguiente, Biometals Nano o Procel, eh, eh, sí, el Biometals Nano del grupo de Procel, ¿tampoco? Estaba antes, ¿no está por ahí? Bueno. Eh, bueno, pues vamos a pasar al siguiente, ¿Regemat? Sí, estamos, estoy por aquí. Venga, perfecto, pues adelante, vale. cuando quieras. Venga, perfecto. Bueno, pues eh, buenos días. Lo primero de todo agradeceros ¿no? por, a la Fundación PTS de Granada y este formato ventivalle por esta maravillosa iniciativa ¿no? de promover la conexión entre universidades, hospitales y empresas y sobre todo pues, por, por incluirnos en el programa de hoy. Bueno, yo soy Daniel Cermeño, soy especialista de productos en RGMA 3D. Eh, en RGMA 3D nos dedicamos a impulsar, a hacer avanzar y sobre todo pues, a trasladar el potencial de las terapias celulares y de la medicina regenerativa Especialmente a través de tecnologías de bioimpresión. Entonces, bueno, pues como todos sabemos, el ámbito de las células madre ha demostrado importantes resultados con respecto a su capacidad para reparar eh, tanto tejidos como órganos, ¿no? Pero también al mismo tiempo, esto, eh, este campo se ha enfrentado a importantes retos y a dificultades a la hora de trasplantar las células en los pacientes y también, pues bueno, a la hora de generar modelos de enfermedad que sean relevantes dentro del laboratorio. Entonces, por eso en el RGMA 3 nosotros queremos cambiar esto, queremos proporcionar una solución y es por ello que nos dedicamos tanto a diseñar estrategias de biofabricación pero siguiendo siempre una filosofía de una tecnología totalmente personalizada, ya sea para científicos, para médicos y en especial, y en última instancia, pues bueno, pues para los pacientes. En la actualidad disponemos de un robusto y evolucionado portfolio de productos, ¿no? entre los que incluimos eh, dos sistemas de biopresión avanzada. Por un lado tenemos la biopresora V1, que es la primera versión, luego una versión más nueva, que es la que llamamos la Red for Life. Pero bueno, también hemos eh, ido evolucionando y actualmente pues bueno, incluimos tanto como biomateriales también un, eh, y una gama de bioreactores, que en este caso lo que intentamos es que con ellos eh, los constructos que se hayan bioimpreso eh, sean capaces de generar tejidos funcionales a través de procedimientos de maduración. Entonces, eh, nosotros la manera de trabajar que tenemos es de considerar a los clientes eh, no como meros usuarios, sino como colaboradores directos. ¿no? Entonces, esto es un poco el, el factor más diferenciador que tenemos. Entonces, de esa manera, desde el primer eh, momento que un científico o un médico nos expone una necesidad, eh, lo que nosotros hacemos es trabajar mano a mano con ellos para proporcionar una solución que sea completamente a su medida. Entonces, de esa manera, eh, cada vez son más los equipos de investigación que, bueno, pues que apocan, eh, bueno, apuestan por este enfoque personalizado y confían en nosotros y ya por eso estamos en más de 28 países y trabajamos con más de centrales científicos. Y bueno, pues lo más importante es que gracias a esta estrecha colaboración nosotros somos capaces de eh, conseguir resultados que tengan una aplicación totalmente real. ¿no? Este es el caso, por ejemplo, del Hospital de la Paz. Con ellos hemos trabajado para generar modelos totalmente personalizados de piel para pacientes que han sufrido quemados. También, dado que somos una, una empresa con un fuerte inter carácter internacional, pues eh, tenemos presencia en diferentes países. Un ejemplo es eh, la Universidad de Sydney, con quien hemos desarrollado un proyecto que ya está muy avanzado y cuyo objetivo es generar estructuras 3D que replican el tejido cardíaco para generar, eh, regenerar tejido necrosado tras un infarto, por ejemplo, o para probar la toxicidad de los fármacos durante ensayos clínicos. Y otro ejemplo también que cabe destacar sería nuestra estrecha colaboración con el doctor Antonio Marchal de aquí de la UGR, con quien estamos trabajando en una estrategia muy novedosa para regenerar cartílago. ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto nos demuestra la inmensa oportunidad ante la que nos enfrentamos a la hora de, pues bueno, de, de conseguir trasladar el potencial de las terapias avanzadas de la mano con la impresión 3D tanto dentro del ámbito científico como médico. Entonces, nosotros siempre estamos abiertos a, a nuevas propuestas de colaboración, ya bien sea a través de, de una personalización del equipo o también mediante la participación conjunta en, en proyectos de financiación, ya sean nacionales o internacionales. Algunos ya hemos conseguido con éxito, como son CDT y Retos, Miguel Cerveda, también los de la C 2020 Así que bueno, pues eso, con esto ya concluyo eh, mi presentación, espero que haya sido interesante y, y que podamos empezar a colaborar eh, a partir de este momento. Gracias. Muchas gracias a ti. Pasamos al siguiente. Eh, ISG, del Grupo de Investigación de Sistema Inteligente. Sí, hola, Está buenos días. Hola, buenos días. Ah. Adelante. Hola, buenos días. Sí, sí, muy bien. Bueno, pues buenos días. Eh, yo soy Juan Fernández Olivares y vengo en representación del Grupo de Investigación en Sistema Inteligente de la UGR, eh, donde nos dedicamos al desarrollo de técnicas de inteligencia artificial y machine learning, eh, tanto para el análisis y minería de datos como para técnicas de planificación automática para generar o prescribir recomendaciones de, de, de actuación. Eh, nuestro aspecto diferencial respecto a otros actores en el mercado del análisis de datos eh, reside en que extendemos e integramos modelos predictivos con mm, otros modelos prescriptivos. Eh, esto nos va a permitir eh, no solo responder a preguntas a partir de datos como qué es lo que está pasando, o qué puede pasar, sino dar respuesta a las preguntas como qué debería de hacer y cómo a partir de la experiencia clínica. Eh, esto, esta integración de datos junto con experiencia es la base de asistentes inteligentes cognitivos capaces de, de aprender, de razonar y de explicar sobre cómo conseguir objetivos mediante la ejecución de acciones a partir del análisis de, de datos. Eh, bueno, Nuestro grupo tiene una amplia experiencia en, en transferencia con empresas y en, col en colaboración con equipos clínicos. Eh, por un lado, hemos sido cofundadores de una startup de soluciones basadas en, en IA, mediante la cual hemos comercializado productos basados en nuestra propia tecnología. Eh, concretamente desarrollamos un producto que se llama Cognocare, un sistema de ayuda a la decisión clínica para la personalización de tratamientos en oncología pediátrica, eh, cuya tecnología se desarrolló en el marco de un proyecto de excelencia de, de, de motriz que se llama Oncocerapper, en, colab en colaboración con todas las unidades de oncología pediátrica de Andalucía. Implementamos una prueba eh, piloto en el Hospital Virgen de las Nieves, eh, Nieves e incluso dedicamos también esfuerzos para la comercialización internacional de este producto. Y Además, en los últimos dos años hemos des desarrollado una prueba de concepto eh, en un proyecto de plan nacional en el que hemos desarrollado modelos prescriptivos multiagentes para la personalización de tratamientos para comor comorbilidad. Es decir, para enfermos con múltiples enfermedades concurrentes. Eh, bueno, y estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración, ya sea desarrollo de proyectos de IMAD, eh, desarrollo de contratos, de transferencia con empresas, en fin. Eh, aquí estamos para lo que se quiera. Eh, bueno, y pues ya está esto es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Juan. Eh, a ver, eh, hay otra empresa que no ha enviado la presentación, eh, pero que sí que iba a participar, es la empresa eh, Anubis Pharma. ¿Estás por ahí? María, perdona, eh, soy Josema. ¿Sí? Es que antes he perdido la conexión. Ah, De vale. Los... ¿Qué, De... ¿De qué grupo eres? Eh, Procel, creo que puse el nombre. Venga, del... Procel. Sí, venga, pues eh, enseguida. Espérate. Era este, ¿no? Aquí. Era este, ¿verdad? Es... Sí, sí. Venga, pues Quiero adelante, ordenarme. cuando quiera. Vale, perdóname, pero esto a pesar de que estoy en la Facultad de Ciencias tengo bastantes problemas de conexión y, y he perdido, vale. he perdido las no, no te preocupes, luego pensaba hacer recapitulación, o sea que no te preocupes. Adelante. Vale. Mira, eh, nosotros somos un grupo de la Universidad de Granada que tenemos como proyecto hacer una spin-off, pero bueno, de momento como tenemos varias solicitudes, digamos, de patente y tal, y una serie de productos que nos gustaría tener la oportunidad de transferir. ¿no? Entonces el producto de particularmente, o sea, nos dedicamos a hacer biomateriales con aplicaciones biomédicas y el producto que quería mostraros hoy es un producto que hemos puesto el nombre de, de celulosa probiótica, Propcel, que es un material basado en celulosa probiótica que contiene una serie de probióticos encapsulados. Eh, este producto más o menos um, aborda una temática en la que la Organización Mundial de la Salud ha insistido en multitud de ocasiones ...y es el problema del crecimiento drástico que hay de bacterias resistentes a antibióticos, ¿no? Entonces, en multitud de informes, la Organización Mundial de la Salud ya llega a señalar... ...como que la, una posible época post-antibiótico en la que los antibióticos no fueran efectivos sería una tragedia, ¿no? Y esto creo que ha pasado un poco desapercibido o quizás no se le ha tomado tanta atención... ...pero creo que a raíz de la pandemia, todo lo que es impacto en salud mundial... ...pues eh, ha adquirido, digamos, otras connotaciones. En definitiva que hacen falta otra serie de tratamientos para tratar las infecciones eh, bacterianas que no sean propiamente antibióticos. Entonces, de todas las alternativas que hay, nosotros estamos, estamos trabajando en varias, pero concretamente este producto lo tenemos desarrollado. Es un producto, digamos, como alternativa al, al antibiótico, se puede utilizar determinados probióticos. El problema de los probióticos es que necesitan ser encapsulados para, para darle estabilidad y sobre todo para adherirlo adecuadamente al tejido donde van a actuar. Entonces, nosotros hemos utilizado una celulosa bacteriana que, a diferencia de la celulosa vegetal, es completamente pura y además que tiene muchas mejores propiedades mecánicas para ser utilizada como, como apósito en heridas en heridas graves, heridas que se puedan, eh, digamos, o que pueda ocurrir en cualquier tipo de infección. Y lo que hemos hecho con una técnica bastante sencilla es poder encapsular determinados probióticos dentro de esta celulosa bacteriana y hemos visto que una vez encapsulado el probiótico está vivo el probiótico aguanta un mes perfectamente a 5 grados con, con total actividad y hemos, hemos hecho pruebas, digamos, de laboratorio frente a los patógenos más habituales eh, en, en heridas de, o infecciones de piel y la verdad es que funciona extraordinariamente bien. Entonces, si hay alguien interesado en este tipo de productos, aparte por, por la metodología que es bastante flexible, se pueden hacer, digamos, a la carta, es decir, a alguien que quiera introducir un probiótico o algún microorganismo en particular para que pueda actuar. Y bueno, aquí tenéis mis datos por si tenéis alguna cuestión. Y gracias por todo y perdonar por, por la comunicación y por no habernos apuntado in extremis eh, ayer mismo. Gracias María. Muchas gracias a ti. Eh, voy a, a repasar, hay dos, eh, dos presentaciones que todavía no se han hecho. Voy a ver si ya se han conectado. Eh, Previve eh, está por aquí. Juan de Dios Alche. Sí, ¿me estáis escuchando? Sí. Sí, ahora sí. sí, sí. Ahora sí, Juan de Dios. Pero, pediros disculpas, sí, el mensaje esta mañana. Estamos en mitad de la convocatoria de proyectos del Plan Nacional y fue una larga noche. <risa> <risa> el bueno, caso bueno. Que bueno, me he dado cuenta justo ahora mismo y me digo, bueno, pues me conecto a ver por dónde vais. Pues, mira, el... justo. Bueno. Pues muchas gracias por tu, por tu esfuerzo. Eh, cuando quieras, eh, adelante, tienes tres minutos. Vale, la presentación la, la manejas tú, ¿verdad? Sí, sí. Vale, de acuerdo. Eh, bueno, pues nosotros somos un grupo de la Estación Experimental de Tidin, muy cerquita de, de ahí del PTS, y somos un grupo que hacemos investigación en la frontera entre ciencia agraria y biotecnología. Eh, estamos en un instituto de ciencia agraria, pero... Hacemos una serie de aspectos relacionados con biología reproductiva, es decir, trabajamos con polen, o sonará, por los aspectos alergénicos, y eh, trabajamos con muchos otros componentes eh, derivados del procesamiento alternativo de la aceituna, que también es eh, tejido reproductivo, es decir, trabajamos con reproducción de plantas, pero precisamente esos dos materiales, el polen del olivo y en los tejidos reproductivos del olivo, tienen un gran interés por su vertiente alergénica y por su vertiente eh, relacionada con salud y nutricional. Entonces, eh, los dos, en las dos vías de, de trabajo eh, vamos hacia una personalización, en la, en la determinación de las alergias tanto eh, estacionales y, y respiratorias como eh, en alergia a aliment alimentos y eh, hemos desarrollado una serie de métodos que nos permiten testar muchas características eh, antiinflamatorias, probióticas y eh, relacionadas con la salud en dos sistemas que normalmente utilizamos. Usamos ensayos de pacientes con, en los que utilizamos sangre en cultivo ex vivo y luego cultivo eh, de distintos tipos celulares. Realizamos muchos tipos de pruebas para determinar propiedades diferenciales y la verdad es que lo estamos aplicando a un montón de componentes agroalimentarios, todos ellos derivados de, eh, del olivo. La mayor parte de los casos es del olivo, pero también trabajamos en otra serie de, de componentes agroalimentarios, por ejemplo, Altramuth y somos, hemos, tenemos ya varias publicaciones detectando pues, su eh, capacidad de modular la señalización por insulina, entonces son considerados probióticos, y estamos determinados muchos de esos propiedades de componente agroalimentario. Entonces ofrecemos este tipo de servicios porque tenemos una, una labor muy importante de transferencia, normalmente trabajamos en proyectos retos, en proyectos interconectas con distintas fuentes alimentarias, con distintas compañías y la verdad es que podemos aportar toda esa visión que está entre medias de la salud y el campo agroalimentario. Y básicamente eso es lo que quería contar. Ahí tenéis los datos de, de contacto. Eh, desarrollamos nuestras propias herramientas. Tenemos ya un panel muy amplio de anticuerpos para testar eh, componentes alergénicos en montones de fuentes alimentarias. Eh, y desarrollamos toda esa serie de paneles porque nos sirven tanto para ligar la, nuestra investigación básica con esas investigaciones aplicadas. Y básicamente era eso. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu, por tu intervención. Eh, eh, ¿Faltaría eh, Finanzas IDI? ¿Está por aquí? ¿No? Vale. Eh, y Anubis eh, Pharma, que es la última empresa que no teníamos la presentación, pero sí que quería participar. ¿Anubis está por ahí? Sí, estamos por aquí. Vale. Eh, ¿Tenéis la diapositiva eh, preparada? porque sí. No, eh, el, por problemas que hemos tenido en vale. el sistema informático y por un problema de, de salud personal, eh, no ha sido posible Está la gerente aquí acompañándome. Yo soy asesor de, de la compañía, pero ella ahora mismo pues, no, no puede hablar y le ha sido imposible preparar, que por eso le había escrito María que no podía sí. eh, preparar la... La diapositiva. La, la diapositiva Vale, pues bueno, bueno, si queréis en cualquier caso utilizar los tres minutos y presentáis sí. vuestra empresa sin diapositiva, no habría ningún problema no, sería, Sí, para nosotros sería un, un orgullo y un, y un honor primero que hayáis contado con nosotros que quizás seamos los más pequeños en, en este grupo de grandes profesionales que se han presentado eh, Nosotros somos Anubis Pharma es una empresa joven, innovadora, multidisciplinar, de, de un grupo de, de gente de aquí de Granada y del Valle del Ecrín. Esta empresa nace a principios de, de año y en su momento nace como una empresa biotecnológica de, para lo que es estudio, desarrollo y producción futura de principios activos eh, que vienen. Eh, de origen, digamos, eh, natural, ¿vale? eh, Hemos visto y sabemos y conocemos y hemos llegado donde hemos podido hasta ahora porque también nos cogió esta pandemia como a todo el mundo, ¿no? Y con recursos propios hemos estado investigando sobre diferentes sintomatologías de, de enfermedades como la fibromialgia que tan dada está, ¿no? o como diferentes tumores, o con el Alzheimer o la esclerosis múltiple, uno está haciendo eh, investigaciones para proyectos porque nuestra idea un poquito es eh, coger el, de, de la parte natural y sobre todo del, del ámbito de Sierra Nevada, en el escenario de Sierra Nevada, en el cual existen plantas nativas que ya hemos podido comprobar y el cultivo de otras, que son altamente efectivas con, contra, esta, contra estas enfermedades en llegado un punto y llegado un momento. Nos tocó la pandemia y nos tocó, digamos, reinventarnos un poco y a través de nuestros contactos, que son bastantes en, en Alemania, pues varios laboratorios eh, decidieron, nos pidieron, entre comillas, si podíamos eh, ser digamos su imagen y ser su parte exclusiva en España y en Portugal ellos son nuestros partners aquí para el tema de distribución y en este caso pues empezamos a distribuir diferentes dispositivos con muy, con muy alta eh, sensibilidad y con muy alta especificidad y sobre todo seguridad seguridad en cuanto a a la parte eh, que la sanidad alemana tiene tan, desde hace muchísimos años, reconocía. Nos trajimos, ahora mismo somos los únicos, creemos, en España, que tenemos un abanico de, por ejemplo, para COVID SARS-CoV-2. Todos fuimos los primeros en tener serología en España, después fuimos los primeros en traer antígenos a España, con más de un 99.7% de efectividad. Hemos traído aparte uno nuevo que tenemos ahora mismo, que es, eh, va basado en el suero, en el serum, con un 99.7% de efectividad y de sensibilidad, con un 100%, que te lee, no como teníamos hasta ahora previsto, un, del, del 0 a 5 días, todos conocemos la tabla de la OMS, y por la que nos vamos un poco guiando porque hay otras que nos, nos determinan un poco y nos pueden variar un poco pero nosotros con ellos allí en, en Europa eh, este, este test eh, está leyendo desde 0 a 3 días se lee un 95% que es lo que dicen otros que tienen en un global perdona ya habéis consumido los tres minutos si ah, podéis discúlte. ya resumiendo no no si queréis no, por... resumimos muy rápido sí. pues nada el la, la idea nuestra era poder estar en contacto con, con ustedes, poner, poder poner, si es posible, esto que sería un honor, pues nuestros, nuestros recursos, pero también por la parte primera, que es la que nace Anubis Pharma, eh, pedir eh, tanto lo que es eh, ayuda, si, si puede haber, como humildemente también eh, lo que es... Eh, el consejo de grandes profesionales, como hemos visto eh, hoy, por ejemplo, en, en esta jornada y participar en cada una de las que podamos, porque la verdad es que es muy, muy interesante lo que hemos visto en muy poquito tiempo y hay muchísimo en lo que podríamos estar juntos, creemos. Muchísimas gracias por haber contado con nosotros. Nada, gracias a vosotros. No lo he dicho al principio, pero esta sesión se está grabando y la colgaremos en el canal de YouTube para que... Eh, se pueda visualizar lo, las veces que haga falta y además compartiremos eh, con todos los que estáis inscritos en la jornada la, las diapositivas con los datos de contacto de los que han participado por si queréis contactar con ellos y como he dicho al principio, si necesitáis un contacto también más específico de alguna empresa o grupo de investigación pues los organizadores, la OTRI, nosotros de la Fundación y, y FIBA o IBS también podemos proporcionaros esa, esa información vale para nosotros sería un placer. Yo no, no. Eh, muchas gracias. Ya eh, creo que eh, Finanza ID sí que está disponible ya para hacer la presentación. Eh, ¿Estás por ahí? Ya sería la última. Sí, hola María. Estamos por aquí. Venga, voy a poner. Buenos días a todos. Por favor, favor apagad los micros cuando eh, terminéis, porque si no, se oye. ¿Me oye ahora bien? Ah, sí, perdona, es que oigo ruido de fondo, no sé si eres tú, Maricarmen. Vale, digo, ¿me puedes activar, compartir pantalla? No, no, no, tu diapositiva ya está puesta, fue la que mandaste. Yo le doy al, al temporizador y ya puede hablar. No sé si lo estás viendo. Sí. Adelante. Y, bueno, pues todos buenos días sociales, a todos. Soy Maricamén Pérez. Nosotros, Carmen, Pérez. Eh, nosotros somos una ¿Sí? consultora dedicada a empresas sí, es que, de maíz, finanzas y, y, y más de maíz. Es que hay mucho ruido aquí de fondo, no sé si me oís bien. Pero bueno, trataré de... Se oye ruido, pero te oímos a ti, sí. Adelante, sigue. Eh, nuestro objetivo es eh, pues, bueno, hacer más, lo más rentable posible todo lo que es el desarrollo de IMAX de maíz de, de la empresa y eso lo hacemos a través de distintas vías. Una es la recuperación de los costes de los proyectos de desarrollo de IMAX de maíz de la empresa, que es este mecanismo de deducciones por IMAX de maíz. Eh, luego la financias por la vía de ingreso a través de, de proyectos pues, tipo CDT, que ahora hay líneas específicas para todos los proyectos de, de salud o ENISA. ¿no? Eh, por la vía de la financiación para obtener liquidez eh, tanto a la empresa como igual como a otros proyectos que pueden, puedan complementar lo que es el tema de incentivos. Y destacaría también una línea específica de asesoría empresarial a nivel contable, fiscal, laboral y mercantil, pero muy especializada en empresas de esta tipología, para a su vez cuidar la información de cara pues, a, a las actividades eh, anteriores que hemos comentado. Eh, entonces, en definitiva, para que os quedéis un poco con nuestra idea, somos una consultora económico-financiera muy, muy especializada en, en lo que es más de maíz y, y bueno, pues, con un servicio bastante global a la claro. tipología bueno, de empresas que, que estamos participando en este, días, pero, en este encuentro. De eh, quiero destacar de sobre todo eh, bueno algunas de las cuestiones que, que hacemos eh, relacionadas con, con la recuperación de costes, porque ahí es un tema que se puede llegar hasta un 59% de los gastos de los proyectos ¿no? sí. y, y podemos gestionar también lo que es el informe motivado que se pueda obtener. Como he dicho, en la línea de asesoramiento empresarial eh, destacaría como valor añadido también todo ese servicio de, de vigilancia tecnológica, sobre todo de convocatoria y de preparación de, de información de cara a obtener pues, otra serie de indicadores, otros digamos, eh, actividades adicionales que, que no solamente sean el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Eh, incluso destacaría la parte de auditores de cuentas, porque para la mayoría de los incentivos es necesario ya presentar un informe de auditoría de cuentas. Y como, es, como, como hemos comentado antes, para la parte de financiación gestionamos, pues tanto eh, distintas líneas de préstamos, sistemas alternativos, eh, inversores... Que, que doten de liquidez que ahora mismo estamos en un proceso tan, tan necesario. Y, por supuesto, como hemos comentado, la financiación de proyectos de IMAX de MAI, donde, bueno, pues, pues, por ejemplo, proyectos tipo CDT y líneas específicas que hay ahora mismo para, para eh, lo que es la gestión de, de todos estos temas de, de desarrollo de proyectos de IMAX de MAI, hay, digamos, estas líneas específicas que estamos, que estamos trabajando. Eh, pues como, como nos queda ya poco tiempo, la idea con la que resumo es eso, especializado en económico financiero para empresas de IMAD, eh, tanto a nivel de gestión de proyectos de IMAD como recuperación de, de costes de IMAD. Estamos en el parque tecnológico de aquí de Granada y bueno, nuestra vinculación es con distintos tipos de, de clúster, tanto tecnológicos como como relacionados con la salud y en distintos tipos de comités que a su vez puede puede ser que bueno pues para para interconectar también otras empresas con, con una empresa con otra y crear y crear consorcios <ríe> perdona un poco la voz que estoy también cascailla pero yo creo que más o menos la idea os puede os puede hacer un, os podéis hacer una idea ¿no? de nuestra actividad sí. Ahí os dejamos también todo lo que es los datos de de contacto. Estamos, bueno, por pues, tanto en las redes sociales como por WhatsApp, como por teléfono, pues quedamos a vuestra, a vuestra disposición para cualquier cuestión que, que a posteriori luego queráis plantear. También en el chat os he, os he dejado un poco los datos de, de contacto para, para, bueno, pues que luego podamos intercambiar más, más información ya un poco personalizada para cada empresa. Así gracias, Mario gracias Carmen. A los participantes y, y al parque. Us gracias. días. Adiós, gracias. Bueno, pues con esta intervención ya terminaríamos todas las presentaciones eh, previstas para hoy. Muchísimas gracias a todos por vuestra intervención. Eh, antes de dar paso a, a las preguntas, eh, quería darle la palabra a, a Lourdes Núñez, de la Fundación del Parque Tecnológico, que va a hablar sobre un proyecto de una aceleradora en un proyecto europeo que creo que os podría interesar eh, a algunos de vosotros. Lourdes, cuando quiera. Gracias, María. Voy a compartir pantalla simplemente para ver... Nada, simplemente lo he puesto en el chat. Eh, el, el día 18 eh, tenemos un esparcatón... Espérate, que me sigue diciendo que inhabilita. Yo creo que ahora... Eh, ¿Lo podéis si no compartir vosotros Que yo lo tengo inha inhabilitado. Me pone aquí el anfitrión, inhabilito la función de compartir las pantallas. No, o si lo tenemos entre ellos, si queréis compartir para ver... Ya lo tienes. Está silenciada, ¿eh? Está silenciada Lourdes. Ahora no, ¿no? Ahora yo aparezco como… Vale, perfecto, perdonad. Pues, eh, básicamente comentaros que el día 18 vamos a tener la primer esparcatón. El esparcatón es simplemente vamos a contar, eh, poner en común lo que es la innovación en salud y cómo algunas de las empresas han acelerado su camino desde la idea del mercado. Entonces, tenemos eh, este es un primer evento que organizamos de, en el marco de un proyecto europeo que se llama Biol y que el parque lo que va a hacer es organizar un programa de aceleración que va a dar una serie de recursos. El, el premiado de, de las cinco empresas que se aceleren eh, se le da 5.000 euros la caja rural y luego tenemos pues una, una tutorización, una mentorización eh, conexión con Venture Capital y diferentes eh, Vamos, diferentes eh, activos que yo creo que puede ser muy interesante para las empresas. Son para empresas que tengan un producto mínimo viable eh, al menos dentro de dos años. O sea, y pueden ser también empresas constituidas o no constituidas, con lo cual grupos de investigación, eh, Josema, como el tuyo, pues a lo mejor podría ser de interés. Y, y lo bueno es que el día 18 –lo contaremos ya en detalle– y viene gente como Juan Martínez Varea. Juan Martínez Varea ha organizado una empresa, ha fundado una empresa que ya ha conseguido 30, no, perdona, 27 millones de inversión privada, tanto de Bienes Angels como de Venture Capital, y tiene un equipo de 25 personas y está teniendo un… un un diagnóstico, o sea, un test diagnóstico para cáncer colorectal. Eh, Bojekis, que también lo conocéis, eh, eh, algunos de vosotros, ¿no? Sonia, que, que ha trabajado también vosotros para solicitar muestras al Biobanco, también tiene una plataforma muy interesante que puede ser… O sea, esto es simplemente para discutir y ver cómo podemos hacer en el… Eh, dentro de Andalucía y dentro de Granada, cómo podemos ayudaros más a este proceso de aceleración de empresas. Y luego también para presentar el proyecto y para animaros, porque este proyecto para nosotros va a ser una prueba, lo que nosotros queremos del parque, ayudaros a que este proceso de aceleración pues, no sea tan árido y, y, y acompañaros en todo lo que necesitéis. Entonces, bueno, también nos viene muy bien que nos preguntéis, para que nosotros podamos ayudaros en la medida que de nuestras posibilidades, de la forma más eficiente posible. Si estos encuentros, por ejemplo, merecen la pena, eh, eh, que, que seguro que sí, ¿no? porque ya no lo habéis dicho. Eh, otro, o sea, ¿qué tipo de, de formato os gusta más? Eh, una aceleradora, creemos que un, es eh, una apuesta muy eh, con mucha potencial, eh, pero bueno, también discutir cuál es la innovación en salud, cuáles son los, los retos, cuáles son la, eh, lo que podemos hacer para ir avanzando poco a poco e ir eh, intentando pues, saltar estas barreras que nos encontramos en el día a día. Entonces, básicamente eso. Ahí he puesto el registro en el chat y, y nada, encantadísimo de que vengáis el día 18 a las 9 y media. El programa de aceleración se, se comenzará el 12 de enero, con lo cual es interesante ya ir sabiendo, se abrirá la convocatoria el 12 de enero, con lo cual es importante. Ahí lo, lo estáis viendo también, ¿no? Que está... Gracias, Oscar. Pues eso es todo. No sé si tenéis preguntas o cualquier cosa. Sí, ya está. Eh, a partir de ahora, si alguien eh, quiere hacer alguna pregunta, algún comentario… Eh, o alguna cosa, eh, por favor abrir los micros y, y sentiros libres. Sí, hola. Eh, nosotros hola. de Nubi Farma. Sí. Emilio Jiménez eh, Lourdes, mucho gusto en poder hablar con usted. Uh -huh. eh, bueno, nosotros nuestra nuestra pregunta va un poco también por, por lo que nos ha, por lo que hemos escuchado, que está explicando. Eh, nosotros disponemos ya de, con, con financiación propia, donde pudimos estar en su momento hasta un punto en el que ya debíamos de, de parar, pues no podíamos más aguantar. Era eh, investigación sobre unos productos naturales que van eh, más bien orientados a la ayuda y a la paliación de dolores eh, como la fibromialgia. Como diferentes tumores y cánceres. Y eh, lo último que hemos estado investigando y tenemos muy avanzado es eh, una, un principio activo para una enfermedad que ahora mismo nadie conocemos, pero todo el mundo hemos ha escuchado hablar y padecemos mucha gente: que es el sarco. Eh, se habla mucho de la vacuna, pero nunca se ha hablado de posibles principios activos que generen un medicamento que sea efectivo para esta enfermedad. Nosotros hemos llegado a un punto, hemos llegado, estamos bastante avanzados en nuestro equipo privado. En, el, en nuestro equipo hay 10 personas ahora mismo, pero contamos con el apoyo de tres laboratorios alemanes que son los que han hecho que nosotros, pues en el tema del COVID nos reinventásemos si fuésemos pues, lo que hoy somos una parte de la empresa que es distribuidora de eh, el más amplio abanico que hay ahora mismo en dispositivos de test, ya no solo para el SARCOP, nosotros ya tenemos desde hace tiempo eh, dispositivos rápidos para la detección de cáncer colorrectal, para enfermedades coronarias, para enfermedades pancreáticas, de, de respiración. Y se sigue llevando a cabo y se sigue investigando sobre ello, tenemos el apoyo de ellos, pero nosotros eh, como empresa joven, española, andaluza y de, de aquí de Granada, pues nuestra ilusión y nuestro orgullo fue primero pues, eh, que desde la agencia IDEA nos pudieran poner en contacto con, con María Ogaya, a la cual tengo que agradecerle mucho, que nos conocemos en persona el trato y, y lo que ha hecho para que nosotros hoy podamos estar aquí y podamos hablar pues, con personas como tú, Lourdes, que mmm, la verdad nos interesaría mucho el que nos pudiese orient orientar. Estamos en el clúster, en Padul, clúster CSA de Padul, ¿vale? ahora mismo, eh, en breve, cuando se pueda hacer, porque ha habido ciertos cambios, está hablado con el BIC, nos iremos nos trasladaremos al BIC, Está hablado con, con la agencia IDEA, ¿vale? porque nuestro interés es estar, eh, si, si nos permiten y nos pueden echar una mano, estar cuanto más integrado y cuanto más cerca del Parque Tecnológico de la Salud al que pues, le tenemos tanto respeto y, y tanto orgullo de, de lo que hay en Granada y de la, de la amplitud de sabiduría que Granada tiene y que puede que puede tener sinergia con, con nosotros y con, con empresas europeas de primer orden que han puesto su confianza en nosotros para que podamos estar juntos. Entonces, mi pregunta era pues, si podemos estar en contacto, podemos mantener la parte de... Esa Por, contacto, supuesto. Por supuesto. supuesto. nos encantará estar, pues poder ya con más tiempo ampliarles claro. los proyectos y que vean nuestras ideas para y claro. si podemos llevar... ...alguna vez adelante puesto que le vemos mucho futuro en el punto en el que le hemos dejado que es muy fácil seguir adelante. Por supuesto, Raúl, yo te, yo te aconsejo que te inscribas en el, en, el, en el link que, que te han dado en el chat eh, de, de la jornada del día 18, que lo explicamos y de todas formas yo el, el mismo 18 después o, o, el, o el 21 te puedo llamar y explicar más en detalle el programa de aceleración, lo que pasa es que muchas cosas las va a ver ya en ese evento, que para eso lo hacemos, para que informar y además para que cuenten también los, y los emprendedores que han sufrido en sus carnes este proceso, eh, cómo le ha ido. Entonces, encantada porque a nosotros también nos interesa como parque vuestro éxito, así que por supuesto. Muchas gracias, muy amable. Eh, ha levantado la mano Pablo Caballero. Pablo, ¿quieres decir algo? Y eh, muchas gracias. Eh, Raúl, es, es una pregunta. Me has dicho que trabajáis con principios activos para diferentes patologías y entre ellas has nombrado la fibromialgia. ¿Me puedes hablar un muy brevemente cómo abordáis este proceso? Porque hasta ahora no he leído en bibliografía nada que sea efectivo en ensayo aleatorio controlado contra la fibromialgia. Gracias. Sí, eh, Pablo, te, te comento un poco... Eh... Este, eh, estos ensayos y esta investigación se hace, por desgracia, por, por haberlo vivido gente cercana en carnes propias y, y de ver, precisamente, como comentabas, que no había nada que pudiese ser eh, efectivo contra, contra ello. Nos pusimos, eh, cuando en enero comenzamos y nos fuimos a la agencia IDEA, eh, nos pusimos a investigar sobre varias plantas que tocándolas biogenéticamente eh, son capaces de, eh, de ser, de ser efectivos y de mutar para que esta enfermedad, pero no solo esta, sino también enfermedades eh, como el, el propio cáncer de colon o como también hay eh, otros diferentes tumores, ...se veía la, la efectividad de que eh, su, su, era paliativo, su, eh, los efectos bajaban. Entonces hemos hecho hasta donde hemos podido, porque ahora necesitábamos, claro, para que esto siguiese, pues un sistema con la Agencia Española del Medicamento, porque ahí ya llega un, un momento y un punto en el que todo el mundo en el equipo lo que pensamos es eh, decir, eh, tenemos que seguir, pero tenemos que seguir en base a lo que realmente tenemos y en base sí, a la realidad. Disculpa que te interrumpo un segundo, pero eh, eh, ¿qué diana es la que tocáis? Porque la fibromialgia bueno es, es, es un abanico, sistema, es un espectro nervioso. de sistema o sea, nervioso. A, ¿A qué día no os dirigís para, para qué? ¿Os dirigís al cansancio, al dolor? Al dolor, al dolor, al, al dolor. dolor, al dolor y con el, a través de, de la vía del sistema nervioso. Vale, y, y, y por qué hay que tocar una planta a nivel genético para. para porque hacer... hay, porque sí. hemos descubierto que hay plantas que tocadas a nivel genético mutan y crean unos principios que son totalmente efectivos y altamente efectivos en el, en el sistema nervioso central del, del dolor de hecho, vale. se, han hecho Entonces, pues, muy baja, se han hecho pruebas a muy baja escala sí. privadas sí. y eh, la verdad es que han sido bastante efectivas y, y hemos, parado, hemos parado más bien porque necesitamos la orientación de profesionales, puesto que somos jóvenes en este campo y más empresarios que, que investigador, porque la parte investigadora en nuestro grupo es menor que la, que la parte empresaria. Y en su día, cuando estuvimos, Pablo, hablando ya con, con agencia IDEA y se nos dijo, normalmente los empresarios no son investigadores y los investigadores no son empresarios. Nosotros hemos intentado o intentamos estar dentro o aglutinar eh, en Perdona. nuestro grupo de trabajo las dos cosas y hasta ahora mismo nos hemos quedado en el punto que ya no podíamos seguir financieramente, pues nos Perdona. ha todos, eh, ese problema, pero sí que es verdad. Perdona un momento. Que, sí. Eh, si, si os parece vamos a intentar tratar a lo mejor preguntas un poco más generales porque a lo mejor esto igual son preguntas más particulares que se podrían tratar eh, más por eh, con nuestra en parte además sin ningún tipo con, con total con total orgullo sí Sí, efectivamente. Este turno de, palabras, de preguntas para cosas un poquito más generales. Si veis que bueno que queréis profundizar en cosas más concretas, pues como he dicho, proporcionamos los contactos para que podáis hablar en profundidad todo el tiempo que, Perfecto, que queráis. ¿vale? Genial. Muchísimas gracias. Eh, ¿Hay alguna cuestión más, algo así en concreto que alguien quiera preguntar? Nada más. Vale. Lo digo también por, por el... a... ya, ya... sí. Pablo, perdona, perdona. una preguntilla rápida para en vivo capital. Sí, sí, sí. Sí, Creo se ha tenido que marchar, se ha tenido que marchar. Pablo, me ha puesto sí, un correcto. mensaje. Sí, pero luego te paso el contacto y hablas con ellos, ¿vale? Gracias, María. ¿Alguna cosilla más? Bueno, pues entonces eh, vamos a terminar, así y acabamos incluso un poquito antes de, del tiempo previsto. Eh, os doy las gracias a todos, no sé si por parte de, de OTRI o de FIBAO que están también aquí, que son organizadores como yo, vamos, que aunque estemos esté yo aquí hablando, pero esto ha sido un trabajo de, de equipo de tanto como digo del de grupo de la OTRI como con, con la parte de transferencia de FIBAO y, y nosotros de la fundación si queréis decir algo, si no pues darle las gracias por por, la, eh, bueno, por su trabajo en la organización de esta jornada y daros las gracias a todos los que habéis participado. Me reitero en que este, eh, esta sesión quedará grabada para que podáis consultarla cuando queráis y estamos a vuestra disposición para facilitaros contactos de, de, de cualquiera de los participantes. Eh, también si eh, alguna empresa o a, eh, tiene interés en que identifiquemos grupos de investigación afines a su actividad eh, que se ponga también en contacto porque estamos trabajando en ello en el grupo igualmente eh, en la otra dirección vale podemos localizar empresas que puedan tener eh, actividades interesantes para, para el trabajo que estén desarrollando algunos grupos entonces pues pues nada que contactéis con nosotros y que trataremos de ayudaros en lo que en lo que podamos vale y nada más muchísimas gracias eh, y, y hasta la próxima Adiós. Gracias. Muy bien, hasta luego. Muchas hasta gracias, luego. gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias, María.